Bueno, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial. Hoy no tendréis mi cara en el vídeo, pero porque estoy reventado, la verdad. Estoy cansado, tenía ganas de grabar un vídeo de Valorant. Es de día, ya sabéis que de día mi setup se ve un poco feo por toda luz que entra por el cuarto. Así que lo tendréis simplemente con la voz y os daré la explicación de, de, de la segunda guía de las Rankers. En este caso voy a hablar eh, de cómo subir más o menos de bronce a plata. Y el tema que vamos a tocar en este vídeo van a ser las comunicaciones, eh, las rotaciones y los piqueos, ¿vale? En el otro vídeo hablamos de lane, de las cosas más básicas y ahora ya tenéis que empezar a ponernos un poquito de carne de asador para sacar más kills, para sacar más ventaja al otro equipo, para subir rápido de ese rango al otro. Vale, lo primero que vamos a hablar van a ser los piqueos, los ángulos, cómo debéis de apuntar, cómo debéis salir de vuestro pick, cómo debéis sacar vuestras kills siendo atacantes o defensores y en primer lugar voy a explicar defensivo. Por ejemplo, si estás defendiendo, vamos a poner siempre un ejemplo B, pero esto como ya siempre lo podéis poner en cualquier mapa, en cualquier punto, en cualquier lado, ¿vale? Y esto lo tenéis que hacer durante toda la partida. Tú piqueas, no piques desde centro, sabes. Hay mucha gente que se pone a defender B y se pone aquí más que nada en rangos bajos, ya lo sabéis, aunque esto a lo mejor también sirve para rangos altos que no lo hacéis. Si te pones en un piqueo tan tan próximo a la barra también. Un piqueo de aquí Tenéis que tener en cuenta que tendréis que ser un jugador O con cegadoras o con movilidad ¿Por qué? Porque el hecho de que os vengan cinco A lo mejor tú te llevas uno en el primer pick ¿Vale? Pero el segundo pick ya a lo mejor Hay dos asomados que te pueden hacer el counter pick Y se pueden llevar el refrag y matarte Y reventarte la vida y dejar la bomba vendida o sea, que si tienes, por ejemplo, una jet, como yo en este caso, puedes hacer primer pick y tirarte hacia bomba y ya girar por aquí y ponerte en este segundo pick, que es un poco más defensivo. Así que no sé si lo entendéis, pero también tengo que decir una cosa. Eh, como veis, el arma está en el lado derecho, aunque creo que se puede cambiar, si no recuerdo mal. Eh, aquí está. Como veis, lo podéis cambiar, ¿vale? O sea, ¿esto para qué sirve si lo cambiáis? Eh... Por ejemplo, si piquéis de izquierda a derecha y tenéis la arma de izquierda, dais antes que el que la tiene en la arma a la izquierda en ese lado. No sé si me entendéis. Predomina el hombro donde tenéis el arma. O sea, vosotros vais a ver antes que el otro jugador si vuestra arma está orientada hacia ese punto. ¿No veis? Yo veo antes ese punto con mi punto. Si estoy así, que así. Así tengo que asomar bastante más. Bueno, hablando en plata y en resumen, que tenéis que tener en cuenta el hombro con el que asomáis. O sea, si asomáis de hombro izquierdo... Hacia mirar un punto donde ellos asoman con el izquierdo, perfecto. Pero, por ejemplo, si de aquí, hombro derecho, asomáis a ellos que están aquí, estaréis en igualdad de condiciones, ¿vale? Os veréis a la misma vez. Igualmente, si no lo tendéis, simplemente es poneros con los bots para que lo veáis. Aquí, por ejemplo, pues como al ser un pick defensivo, si piqueas, por ejemplo, no tienes que piquear a la esquina derecha, porque si piqueas a la esquina derecha, como tienes que volver hacia atrás, en ese tiempo que tú disparas y vuelves hacia atrás, te dan una mocha casi seguro. Así que aquí lo que tendríais que hacer es piquear hacia la izquierda, ¿entendéis, no? O sea, hacia ese lado, intentar llevaros a alguno que se ponga en esta zona de aquí. Eso como primer punto de este vídeo. Como segundo punto os voy a explicar más el tema de las comunicaciones, rotaciones, charla con el equipo. Porque ya, vale, de bronce a, no, de hierro a bronce la gente no es muy buena, no habla demasiado, ¿vale? No hace falta comunicación de equipo porque más o menos te la tienes que sacar tú, tienes que intentar carrilar la partida tú, etcétera, etcétera. Pero ya cuando estás en bronce, eh, las cosas empiezan a cambiar y ya tienes que empezar a tener en mente el juego en equipo porque en rangos altos es lo que más hace falta en todos los equipos. Tema de comunicación. Hay muchísima gente que, en cuanto escucha un paso, dice «¡Estar en B! Estar en B!». Nos, os habrá pasado mil veces. no No, no, no, no, no, no, no. No hagáis eso. O sea, eso es una gilipollez y es lo que está jodiendo la partida. O sea, no sé si sabéis que normalmente en todos los equipos hay un, eh, un snorkel o lurker o como se diga, que es un enemigo que normalmente rota hacia la base contraria a la que está rotando todo su equipo atacando. ¿A qué me refiero con esto? Eh, imaginaos que van a atacar a… Pues siempre hay un chico o una chica, claro, que ataca a B, él solo. ¿Para qué? Para hacer ese, generar ese ruido y para que esta gente de aquí, estos dos, que estén defendiendo la bomba de B o el de medio y el de B, no roten a por si acaso, ¿entendéis? No? O por si el de B se lleva las dos kills y el equipo de A sabe que está todo el equipo en A, el equipo de A no rote, este puede entrar en bomba, defender bomba y los demás rotar durante todo el mapa entero, ¿entendéis? No? ¿Cómo se dan buenos comms? Las buenas comunicaciones se dan cuando tú estás seguro de algo. O sea, si tú escuchas pasos, escucho pasos, sé sincero contigo mismo con lo que piensas y con lo que has escuchado. O sea, no seas un exagerado, ni te vuelvas loco, ni que te entre miedo. Sí que es verdad que a veces dices, escucho pasos y hay uno andando y hay cuatro detrás sifteando. Y te entran cinco cuando tú pensabas que eran uno. Pero va a pasar muy pocas veces y menos en rangos pequeños. Así que tener claro lo, las comunicaciones, ¿vale? Eh, intentar siempre. Eh, sacar algo de, de comunicación para el equipo. Imaginaos que jugáis en B, ¿vale? No escucháis nada. Pues os lanzáis aquí uno de estos y miráis si a alguien, ¿vale? Y lo tenéis claro. Por ejemplo, en B no hay nadie. ¿Ya, ya has visto tú que no hay nadie en esa zona? Pues ya tú puseas un poco... Va limpiando B, y entonces ya sabes que la gente sí o sí está en A o en medio. Entonces te puedes quedar aquí, esperar la rotación o seguir avanzando incluso. Pero sobre todo, tener claro quién hay en tu bomba y cómo defender tu bomba. Y sobre todo, comunicarle a la gente de A si hay gente en tu bomba o no. Si no vas a generar que el que está aquí en A esté un poco perdido, no sepa lo que hay en la otra parte del mapa, esté solo centrado en la suya. Entonces ya no es comunicación ni juego en equipo. Simplemente está jugando cada uno su punto, que sí, está bien, porque hay veces que si la gente es buena y tiene AIM, no te hace falta más. Pero hay veces que los unos para unos lo va perdiendo la gente Y más en una ronda de defensa que no es un uno para uno, es un uno para cuatro, uno para tres normalmente en cada bomba Incluso unos para cinco en las rondas secos, o sea que por eso tenéis que tener muchísimo cuidado Tema importante, habilidades también, aquí ya empecéis a utilizar también mucho las habilidades sí que es verdad que de hierro a bronce no son nota demasiado La gente se digna más en correr y disparar, una cosa, esas sí son las partidas no sé por qué están en ese rango también, o sea, no, no es por otra cosa. Ahora lo que tenéis que hacer es usar más las habilidades, perdón, que me trae ¿Cómo las usáis? En defensa, eh, o sea, intentar que no entren a punto utilizando las habilidades. Si veis que van a entrar aquí, lanzar un humo ahí y ya tenéis la, la, la, la posición cubierta. Si ellos cruzan un humo, o sea, si ellos rusean un humo, ellos van ciegos hasta que atraviesan. Y cuando atraviesan no saben dónde tienen la mirilla y tú ya estás apuntando al humo. ¿Entendéis? A lo que os refiero, ¿no? O sea, ellos saben que no saben ni dónde están y tú ya estás aquí apuntándoles. O sea, rusear un humo es mm, no, no es bueno. O sea, es difícil rusear un humo, no A ser que tengas pegadora. Por ejemplo, Jet, pues para sacar comunicación, podéis sacar o información, como queráis decir, así, podéis mirar, el Daseo, ya lo he explicado, para sacar picks bastante arriesgados, por ejemplo este, imaginaos, pa, pa, pa, viene alguien, os Y sobre todo las ultis, las ultis como las utilizo yo, yo por ejemplo las utilizo en rondas importantes O rondas que me quedo solo y sé que puedo hacérmela Con JET, Uf, JET es que no sé usarla demasiado Pero por ejemplo si estoy en un Opa 3 y es una ronda eco y ellos van a arma Pues lo más seguro es que me tire la ulti, ¿por qué? Por el simple hecho de que tenéis que pensar que es ventajoso para vosotros Gastáis una ulti pero podéis llevaros un arma Ulti por arma está bastante bien, más que nada una ronda eco, incluso podéis haceros la 3K y ganar la ronda, una ronda eco ganada, es increíble. Y último punto, pero va a ser el más extenso, el tema eh, dinero de partida, cuándo hacer eco, cuándo no hacer eco, eh, qué comprar, qué dejar de comprar… vale. Os voy a explicar porque tengo aquí todo esto, ¿vale? Primera ronda recomiendo comprar eh, solamente Pipa Ghost, a lo mejor. Y habilidades, o escudos si te da, que yo creo que no te da, ¿vale? De lo normal normales, si te ves con mucho aim, que tus habilidades no son muy importantes para la primera ronda, porque la primera ronda nadie suele llevar habilidades, recomiendo que te compres una serie, porque esta arma en primeras rondas mata a... De normal, de dos tiros en el cuerpo y uno en la cabeza, no sé qué hayan comprado escudo. Y es un arma que para rusear está muy bien, ya que si te llevas el primer piqueo, eh, la bomba está asegurada porque ya sois 5 para 1. Normalmente en las primeras rondas ya se sabe cómo se juega, que os se rusea medio todos, os se rusea una bomba a todos, no, no hay eh, lurker, dice. Así que en primera ronda recomiendo Sheriff o Ghost. Luego, si ganáis esa ronda, eh, yo si tienes Sheriff no compraría nada, compraría escudo grande. Tenéis que pensar que tenéis que estar en una media de 2.000 eh, de oro cada ronda, ¿vale? Por el hecho de que si tú mueres, te aseguras que la siguiente ronda puedas comprar. Si tienes menos de 2.000, pues ya tendrías que comprar escudo pequeño, escudo. ¿Sabes? ¿Entendéis, no? Ya os saldría un poco peor la jugadilla. Así que recomiendo que compréis siempre sheriff, es en mi caso, pero no todos del equipo. O sea, por ejemplo, dos sheriff y tres ghosts la primera ronda, y si ganáis esa ronda, que se quedan las dos sheriffs con escudos grandes y los tres que Ghost que se compren Spectre con escudo pequeño. Sencillo, ¿verdad? En defensa, lo mismo. Vale, pero ahora vamos con el tema de cuándo hacer eco, cuándo dejar de hacer eco. vale eh, Ya sabéis que hay el tema del dinero y cuando lleváis menos de 2.000 la ronda, en cuanto si palmáis esa ronda, la siguiente ronda podéis comprar. Si tenéis menos de 2.000, compráis o forzáis la ronda solamente si tres de vuestro equipo pueden comprar. ¿Entendéis, no? O sea, no forcéis la ronda uno solo, porque eso es perder dinero del equipo. O sea, imaginaos que es una eco, ¿vale? En la eco ganáis un arma, el tío salva y tiene una vandal. Y hay dos de tu equipo que pueden comprar. Pues ya son tres armas eh, más la que te puede comprar el que has, ha guardado su vandal. Ya son cinco armas, ¿sabes? O sea, cuatro armas. Solo hace falta forzar a uno. Entonces, se haría una forzada. Eco solamente se hace cuando dos o uno, a lo mejor, puede comprar del equipo, cuando… Más del 50 no puede comprar. ¿Y qué compráis en la ronda seco? En la ronda seco, yo normalmente, eh, si tienes mucha pasta, eres tú el que puede forzar y los demás no, eh, forzaría hasta 2.000. Si tienes 2.000, no compraría nada o pediría pipa. Y si tienes 2.400, 2.500… Eso ya es decisión tuya, si te ves eh, bien con tu arma, si te ves bien con la pipa, me compraría… Eh, una serie o una go. Porque lo más importante de la ronda seco no es ganar la ronda eco. Ganar una ronda eco es muy difícil. Lo más importante de la ronda eco es llevarse armas. O sea, da igual si estáis jugando 5 para 5 y morís cuatro y se queda uno solo y mata a uno y se coge el arma. Está bien, no hay que tirtearse. O sea, no podéis haceros una ronda con pipas a 5 que llevan Vandals o a 5 que llevan eh, Phantoms. Tenéis que entender que las rondas seco son rondas para ahorrar dinero. Y sobre todo para intentar sacar armas del otro equipo y que los, el otro equipo derroche dinero también. Y bueno, como esto yo creo que es el segundo punto más importante de, de Valorant, ¿vale? La segunda guía yo creo que está bien explicada, son bastantes consejos. Que tenéis que poner en práctica, claro. Eh, traeré la tercera guía la semana que viene, lo no más seguro. Ya guías más extensas, guías más importantes, con ya trucos más eh, interesantes sobre algunos personajes. Pero bueno, todo se irá viendo. Ya sabéis que ahora estoy con el roleplay. Y quien quiera pasarse por mi Twitch, estoy todos los días con el roleplay. lo tengo un poco abandonado. Pero bueno, ya sabéis que he llegado hasta Inmortal. Entonces, creo que tengo la decencia, por decirlo de alguna forma, o el nivel para pediros y deciros algunos consejos. De cómo subir nivel en ranking. Así que bueno, nada más, un saludo a todos Nos vemos en un próximo vídeo, espero que os haya gustado Dejar un like, suscribiros y hasta luego